Operación Antipulpo Operación Antipulpo ha sido el nombre con el que los investigadores del caso han denominado a la intervención que ha llevado a 10 funcionarios dominicanos y personas ligadas al gobierno de ese país a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Peca). Los señalados por corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas fueron trasladados a la cárcel preventiva que opera en el edificio que aloja la Fiscalía del Distrito Nacional Dominicano y cuya seguridad se encuentra bajo el control del nuevo modelo de gestión penitenciaria. La lista de apresados... Está conformada por Fernando Rosa Ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Institución que el presidente Luis Abinader dispuso disolver Además, Carmen Magalis Medina Es directora administrativa de dicha entidad Y Alexis Medina Ambos hermanos del ex presidente Danilo Medina Sánchez También Rafael Germosén Andújar ex-contralor general de República Dominicana, entre el 2012 y el 2016, primer periodo de Danilo Medina, mientras que del 2004 al 2012 fue gerente de auditoría corporativa del Banco de Reservas en el gobierno de Leónel Fernández. Además, fue arrestado Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública en el primer gobierno de Medina, y Francisco Pagán, Ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Hoy Soy y el ingeniero Máximo Suárez. Asimismo, Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Núñez completan la lista antipulpo. Antipulpo y Odebrecht. Al igual que los primeros arrestos del caso Odebrecht, el operativo antipulpo también se realizó un día 29, pero en este caso de noviembre. Hoy todo se ha convertido en un juego de ping-pong porque los intocables siguen tan campantes como el whisky aquel. Los intocables, un proceso informativo de TVNCTV, que ponemos a la consideración de todos para refrescar los actos corruptos que dañan la historia de la República Dominicana.